¿Quieres saber cuál va a ser el futuro de los datos en los próximos 2, 3, 4 años? Pues este vídeo está hecho para ti. Quédate hasta el final y descubre esta nueva tendencia del el Zero Party Data. ¡Vamos a ello! ¡Hola a todos! Soy Javier Martínez, CEO de ONIAD y vengo a contaros lo que es el Zero Party Data. Bueno, es bastante sencillo, pero primero os recomiendo que veáis los vídeos de First Party Data, Second Party Data y Third Party Data, ya que vamos a hacer un poco referencia a ellos para poder explicar esto de una manera fácil. Bueno, si vais al vídeo de First Party Data, veréis cómo hablábamos de que eran datos que recopilaba el anunciante, es decir, si vosotros tenéis por ejemplo una página web, la información de vuestros usuarios que recopiláis por ejemplo con formularios y otras cosas esos datos serían datos de primera parte, porque la primera parte se considera el anunciante, que luego pueden ser usados para hacer retargeting. Sin embargo el cero partidata va un paso más allá. Son los datos que proactivamente los usuarios nos facilitan. Y cuando digo proactivamente me refiero que lo hacen sabiendo que nos están dando estos datos para que nosotros los usemos para mejorar su experiencia ojo, hay una línea más o menos fina entre lo que es cero party data y first party data Normalmente el first party data suele ser, oye, yo llego a la página web, por ejemplo, o a la aplicación, me salen ahí como unos términos y condiciones, una política de cookies, y yo la acepto para pasar y seguir adelante. Es como un consentimiento tácito prácticamente, ¿no? Donde, bueno, pues yo como usuario digo, vale, ok, me interesa seguir navegando, entonces déjame en paz, acepto lo que me digas y ya está. El cero party data funciona de otra forma. En el cero party data el usuario quiere sacar partido de los datos que te facilitan Facilita. Esto igual se entiende mejor con un ejemplo. Imaginad que tenemos una tienda online de bicicletas y nosotros pues tenemos un configurador y, y en función de los intereses de nuestro usuario le vamos a ofrecer unas cosas u otras, incluso descuentos. Entonces si nosotros esta información se la damos al usuario le podemos decir oye, si me dices tu talla, tu edad, tu peso, si vives en una ciudad o en el campo, etcétera, etcétera, yo te voy a poder personalizar esta información sobre bicicletas y además te voy a poder quizás ofrecer un precio especial, ya que con toda esta información bueno pues puedo eh, ser más eficaz. En este caso, el usuario perfectamente informado estaría decidiendo por sí mismo darte esta información, con lo cual además saca un beneficio directo. Incluso se puede ir más allá, ¿no? Bueno, imaginando un caso que es poco accionable, pero, pero se entiende también para lo que es esto, ¿no? Cuando alguien entra en una página web y va a meter un formulario y sin que nadie se lo pida en el texto en el mensaje empieza a dar un montón de información para conseguir el mejor presupuesto posible o para que le pasen una oferta o cualquier otra cosa, todo eso en cierto modo es cero partidata porque de manera proactiva es el usuario el que te está dando esa información porque sabe que con, tú con esa información vas a dar un mejor servicio o vas a conseguirle algo que ahora mismo no tiene, en este caso información. Ya veis que hay una clara diferencia y esto abre la puerta a grandes cosas que pueden suceder en el futuro. ¿Qué nos deparará el cero partidata en el futuro? Bueno, en primer lugar, el Cero Partidata permitirá hacer segmentaciones mucho mejores, mucho más definidas y además, en ningún momento no podrá venir un regulador externo de la Unión Europea ni Google ni nadie a decirte, hoy ¿está prohibido coger estos datos? No, porque el Cero Partidata es dato voluntario que ofrecen los usuarios, con lo cual nadie te lo puede quitar. ¿Vale? Más que el propio usuario que tiene siempre el derecho de rectificación y de eliminación de esta información. Con lo cual, esto tiene una ventaja enorme. Además, obviamente, pues a la hora de segmentar campañas y demás, incluso a nivel de mandar un correo a la persona adecuada, a las personas que me han contestado a esta pregunta, a esta otra pregunta poner anuncios a estas personas porque me lo han pedido, mandar un SMS lo que sea, ¿no? Todo esto lo vamos a poder hacer con el permiso y el deseo expreso de nuestros usuarios Puede llegar un punto en el que los usuarios saquen beneficio económico de su información o sea, que yo podría dar mi información personal sobre todo tipo de cosas, a un proveedor y que ese proveedor me pague cuando los anunciantes utilicen esta información para buscarme. O sea que si yo digo que me gustan las bicis, que me gusta el ciclismo y que soy de España o que soy de Zaragoza o que soy de lo que sea, toda esta información, si luego un anunciante la utiliza para mandarme publicidad, yo pueda recibir una pequeña cantidad por el uso de mis datos. ¿vale? Lo cual es beneficioso para todos. El anunciante, evidentemente, puede segmentar Súper bien y le va a salir infinitamente más rentable la publicidad, aunque pague un poquito más, ¿vale? Porque va a pagar un poquito más, pero le va a salir súper rentable. Y para el usuario, bueno, pues evidentemente poder ganar dinero y beneficiarse de haber compartido esta información personal, pues es un lujo, porque hasta ahora ganaba cero y la estabas compartiendo igualmente con First Party Data, Second Party Data y Third Party Data que podéis ver en los otros vídeos. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes?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 Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro cómo funciona esto de el Zero Party Data y los demás tipos de datos. Y si tenéis alguna cuestión, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios con vuestras dudas, con vuestras sugerencias y mucho más. Ah, y nos ayudáis un montón si le dais a like y si os suscribís porque esto nos permite seguir haciendo cada vez más vídeos, más contenidos y así apoyar a la comunidad de la publicidad programática y de la publicidad online. Así que os espero. Muchísimas gracias y hasta pronto.